de Unidas Podemos, ¿qué tal? Gabón, bienvenida. Gabón, buenas noches. Bueno, eh, como puede suponer, estábamos hablando de, de la salida, huida, fuga, exilio, destierro. No sé, luego, eh, en la presentación que hacíamos en Gambara esta noche decíamos que cada cual le ponga el adjetivo que quiera. Eh, para usted, lo que se ha producido eh, en relación con Juan Carlos I, eh, ¿cómo se califica salida, fuga, huida, exilio, destierro? Bien, yo creo que, que al final, para, para ser claro, sin utilizar palabras ¿no? que, uh -huh. que hacen en raros, pues yo creo que estamos hablando de, de una huida, es decir, si justo se abandona un sitio, en este caso el Estado, cuando hay una fiscalía del Tribunal Supremo que empieza a investigar posibles delitos graves como los que tienen que ver con la corrupción o con la evasión fiscal, pues bueno, yo creo que que se puede llamar claramente y hablar de, de huida. ¿Y por qué fue, fue decepcionante para Unidas Podemos lo dicho por por Pedro Sánchez ayer en relación con la marcha, con la huida, como dice usted, del, del rey emérito? ¿En qué sentido? No entiendo la, la, a qué se refiere. He eh, leído que para Unidas Podemos eh, lo, di, lo dicho ayer por Pedro Sánchez ha sido decepcionante. Quería saber por qué fue ah, decepcionante perdón. para ustedes eso lo que dijo el presidente del gobierno español en relación con, con la huida del rey emérito decepcionante en el sentido de que yo creo que, que falta información, ¿no? Eh, no vale eh, decir que se respeta lo que no lo que ha expresado la, la Casa Real, sino que estamos ante hechos graves y, bueno, yo creo que la transparencia y la información eh, forma parte, ¿no?, de, de la manera de, de hacer política y, desde luego, desde Unidas Podemos creemos que la ciudadanía, bueno, necesita respuestas y, de hecho, bueno, pues allí mismo en la rueda de prensa yo creo que estuvieron los medios de comunicación preguntando insistentemente, y, y las respuestas, pues la verdad es que yo creo que no fueron satisfactorias en ese uh -huh. sentido. Ayer decíamos que parecía un frontón, Pedro Sánchez, ante las preguntas, el oluvión de preguntas de los periodistas. Eh, ¿Se puede separar persona e institución, como dijo ayer el presidente del gobierno español? ¿Es posible con la monarquía? No, nosotros pensamos que no. Eh, el rey personifica la institución de la, de la monarquía. Además, eh, la monarquía es una institución a la que se accede... ¿No? de una manera por pues bueno por linaje o por sangre por sangre azul entonces en ese sentido yo creo que, que va ligada a la familia y va ligada a, a la persona que en ese momento la, la ejerce con lo cual resulta muy poco creíble y, y no tiene demasiado fundamento el querer establecer esa diferencia entre la institución y la persona la persona es la institución y por lo tanto el comportamiento de la persona hace, dereño, hace daño digamos directamente y compromete a la institución ustedes forman parte del gobierno que en el Socialista, ¿cómo está de tensa en estos momentos la relación entre, entre ambas formaciones? Bueno, un gobierno de coalición, pues bueno, tiene estas ¿no? estas situaciones. Son dos fuerzas políticas con proyectos políticos distintos y con posiciones distintas sobre algunos temas importantes. En este caso, pues bueno, eh, los acontecimientos, esa esa huida de la que hablábamos del Rey Emérito, pues bueno, hace que Unidas Podemos tenga la posición y mantenga la posición que siempre ha mantenido, ¿no? Cualquier representante, eh, no solo alguien que ha ocupado la jefatura de Estado, pues bueno, eh, tiene que, que ser una persona. Que quede información, que sea responsable Estamos hablando de transparencia, de igualdad de trato De elementos que para nosotras son son fundamentales y así lo mantenemos Pero creo que también hay que normalizar esas, eh, ¿no? esas posturas diversas Porque, como digo, pues bueno, pues bueno, somos dos fuerzas políticas eh, distintas ¿Está arreglado el asunto o, o, o lo van a intentar arreglar, como dijo Pablo Iglesias eh, Con una reunión entre él y Pedro Sánchez? Bueno, está claro que, que bueno, pues hay, hay. Un un acuerdo importante que es ese acuerdo de, de gobierno, que hemos visto que se han ido aprobando medidas importantes que han ido no eh, desarrollando, implementando ese acuerdo de gobierno pero también es verdad que en momentos puntuales pues, surgen disidencias y yo creo que seguramente eh, estarán en ello y, y bueno, hablando como se suele decir, se entiende a la gente y yo creo que ese gobierno tiene para largo. Me acompañan en esta gambada Miguel Aizpuro y Olat Barriuso les voy a dejar también que le formulen alguna alguna pregunta, señora Garrido. Miguel Muy bien. Sí, buenas noches, eh, yo, bueno, la verdad que en los últimos años he escuchado, no sé, discursos un tanto ambiguos o diferentes en los dirigentes de, de Podemos eh, respecto a la, al dilema monarquía-república. Y yo quería saber si después de bueno de todo esto a lo que hemos asistido, no a la marcha del rey Juan Carlos y a las últimas informaciones sobre la monarquía, a ver si hace unidas Podemos a día de hoy un posicionamiento claro por la república o conserva aún algún tipo de, de esperanza en que el actual monarca Felipe pueda cambiar o renovar la institución bueno, yo creo que Unidas Podemos ha sido ha sido clara, es decir, somos una fuerza republicana, es decir, yo creo que todas pensamos, en otras cosas quizás pueda haber disidencias, pero yo creo que cuando hablamos de monarquía todas pensamos que es una institución pues bueno, obsoleta que, que bueno no responde a, a los principios, yo creo, de, de un Estado en pleno, en, democrático en pleno siglo XXI. Creo que es una institución, como digo, que no responde sobre todo a, ¿no? a esa idea que sobre todo las nuevas generaciones tienen de, de una institución no como es la jefatura de, del Estado en ese sentido yo creo que eh, nuestro posicionamiento, como digo, es, es claro, no. Eh, creo que establecer ese horizonte de, de una posible república solidaria y plurinacional, de la que hemos hablado en, en muchas ocasiones, pues bueno, pues yo creo que es algo que, que resulta muy atractivo, sobre todo me imagino para la gente que, que es más joven y que no tiene, no ve ningún sentido en mantener una institución como digo decimonónica o que responde a, a otros eh, valores. Otra cosa distinta y ahí también. Eh, yo creo que, que hay que tenerlo en cuenta Es que la correlación de fuerzas Pues no hagan que eso, eso sea Inmediatamente posible ¿No? O, o materializable Pero pero sí es verdad que creo Que algo se empieza a mover Para, para caminar en esa dirección Hola eh, sí, hola, buenas noches, eh, Pilar. A mí me hola, gustaría Pilar. saber si, si, porque claro, hablaba de discrepancias eh, eh, de naturalizar las discrepancias en el seno de un gobierno de coalición, pero claro, no estamos hablando de un tema menor, ¿no? Estamos hablando de una discrepancia en torno nada menos que a la forma de Estado, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es compatible a medio o largo plazo con la cohabitación, con o con la cohabitación o la convivencia pacífica en el seno del ejecutivo. Y si cree que esto, eh, bueno, pues eh, a medio plazo puede puede significar la ruptura del, del gobierno de coalición sobre todo si, si desde podemos y también desde los comunes no se sigue insistiendo en el asunto del, del referéndum. Eh, bueno, yo creo que cuando hablamos de, de gobiernos de, de coalición tenemos que hacernos a la idea de, de profundizar en una idea de mayor cultura democrática. Es decir, quizás en el Estado español es el primer gobierno de coalición en, en mucho tiempo y todas estas cuestiones nos resultan no llamativas. Pero bueno, podríamos citar gobiernos de coalición donde cohabitan fuerzas políticas no solo con ciertas discrepancias, eh, es decir, dos fuerzas de izquierda que, que tienen, como digo, posiciones distintas en algunos temas, aunque sean fundamentales. Pero hemos visto gobiernos de coalición donde la izquierda y la derecha conviven con lo cual yo creo que lo que resulta más importante es tener un buen acuerdo de, de gobierno y también unas eh, buenas fórmulas para pues bueno para solventar las las cuestiones que, que se vayan planteando no solo es saber acordar sino también eh, saber no respetar los, los desacuerdos y yo creo que en eso este gobierno pues lo, lo tiene claro nos respetamos es decir somos dos socios de gobierno que nos respeta, que nos respetamos y eso es muy muy importante que hablamos de tú a tú y en ese sentido yo creo que, que, bueno, caminaremos con nuestras dificultades, pero como como ya he dicho, creo que hay gobierno para largo. Pero mm, le quiero preguntar también, e eh, insisto en el tema de los, de los roces, que eh, usted dice, bueno, obviamente en un gobierno de coalición dos formaciones diferentes tienen que tener postulados diferentes en algunas materias, pero... Eh, dentro de nada tenemos sobre la mesa los presupuestos ¿Pueden ir esos roces a más también en esa materia que es crucial para el devenir del, del Ejecutivo? Pues puede, puede pasar que, que también existan roces. Nosotras desde Unidas Podemos también tenemos una postura eh, clara ¿no? y entendemos que los eh, presupuestos que deben aprobarse en el, en el Congreso pues tienen que ser unos presupuestos que respondan a las necesidades que ahora tiene la ciudadanía, ¿no? unos presupuestos muy en clave de, de justicia social y de reducir las, ¿no? las, las desigualdades que cada vez son más grandes en el Estado español. Y en ese sentido también sabemos que para sacar adelante esos presupuestos vamos a necesitar eh, tejer, tejer mucho con otras fuerzas políticas que son aquellas que han que permitieron no la, la, la investidura y en ese sentido creo que queda un trabajo por hacer y eso como siempre pues bueno Pablo Iglesias y, y el resto del partido va a estar ahí intentando pues como digo cuidar esa mayoría de investidura que para nosotros es muy importante y no corre peligro esa recomposición eh, del pacto de investidura con digamos los eh, buenos ojitos que le hace el Partido Socialista a Ciudadanos pues lo estamos viendo últimamente si vamos a, a los presupuestos los presupuestos son digamos la, la principal herramienta que tiene el gobierno para hacer política y si queremos hacer determinadas políticas públicas y si estamos de acuerdo en, en esas políticas públicas que, que además tienen que desarrollar el acuerdo de gobierno pues veo difícil que finalmente Ciudadanos pueda apoyar esos, esos presupuestos porque son presupuestos pues que no, no coinciden no con su ideología ni, ni vamos ni creo que, que esté en disposición de, ¿no? de de dar su apoyo, de dar el sí a esos presupuestos. Con lo cual, uh -huh. eh, vuelvo a decir, nuestro trabajo va a estar en, en intentar cuidar esa, esa mayoría de investidura, que es la que garantiza esos presupuestos progresistas. Venimos de meses complicados, estamos en meses complicados y vendrán meses complicados. Eh, suerte, Pilar Garrido. Gracias por estar con vale. Gracias, Gabón. Gabón.